¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien Hoy de lo mejor Yo estoy muy contenta porque ya está lloviendo <ríe> Y ustedes ya saben, ya les he contado Cada que hago videos, pues, que estoy muriendo de calor Así que hoy ya estoy un poco mejor Ya no hace tantísimo calor porque está lloviendo Ayer llovió y hoy va a llover Así que bueno, antes de comenzar Recuerden seguirme en mis redes Ahorita estamos, bueno, justo acabo de sortear en La segunda ronda de tarjetas de Netflix Que se hace cada domingo Faltan otros dos domingos más Entonces si ustedes quieren participar Simplemente síganme por Instagram Y ahí simplemente para participar ustedes tienen que estar como tipo activos O sea, en historias, en fotos, dando likes, comentando, reaccionando Participando en las dinámicas, que de preguntas, que de encuestas y demás Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer Súper facilísimo Y bueno, el día de hoy les traigo una cuenta O sea, no sé últimamente qué está pasando, sinceramente pero um, cosas raras pasan alrededor de los animales y no malas. Yo amo a mis mascotas, o sea, de hecho aquí tengo a Mile la perrita. O sea, no les estoy dando ese mensaje, sino como que los animales saben cosas. O sea, literal, si... Un ruido raro pasa, yo voy a correr con mis gatos, ¿saben cómo? Y yo sé que muchos de ustedes también, lo primero que hacen al escuchar un ruido raro, lo que sea, es ir por su perro, ir por su gato, porque pues nos sentimos seguros alrededor de ellos, ¿verdad? Y más porque pues ellos sienten la vibra, energía y demás. Pero bueno, así que yo les recomiendo que si están escuchando esto con audífonos o si tienen la televisión súper fuerte, pues le bajen un poco porque los sonidos que se escuchan en este caso precisamente están intensos, están muy fuertes, de una vez se los aviso. Así que pues vamos a ver de qué se trata este caso. Recuerden, um, este video se merece unos 10.000 likes con la nariz. pink, O con la lengua. No, la habéis pasado con la lengua, entonces con la nariz así. Ya, o sea, justo ahorita pueden dar like con la nariz. ¿Quién está ahí? Ah, Mimi. ¿Mira, mira, ven, que te vean, saluda. Allá, mira. <risa> ya bajé, pues Así que ahora sí, vámonos adelante con este video. Ok, así que presentándoles esta cuenta La cuenta es de un gatito ¡Ah! El gatito se llama Totoro Totoro de Exploro Está súper bonito el gatito O sea, estas cuentas de gatos hay mil en TikTok Bueno, un millón ¿No? Así de que los gatos hacen tal cosa O sea, la, toda la cuenta es respecto a lo que hace el gato Que ahora lo ataca, que lo que come, que lo que hace Y demás Y pues los dueños de gatos podemos decir que sí O sea, efectivamente los gatos son bastante raros Todo el contenido se basaba en esto Y sigue siendo así, con cosas de su gato Pero dio un giro Y yo este video me salió creo que en la noche Hace ya tiempo Y ay, sí me daba cosita Básicamente... Eh, no sé si ustedes han visto algunas casas en Estados Unidos, cómo viven de que pues como que en el cerro o a medio bosque, o sea, de que su terreno de casa, están construidas sus casas aquí y acá ya empieza el bosque y sí, literal, pues se meten ahí los venados, los zorros, los coyotes y demás. Pues así es básicamente esta casa. Lo primero que yo puedo pensar al escuchar los ruidos extraños es que pues es un animal salvaje, ¿verdad? Pero yo nunca he escuchado que un animal haga los sonidos que hace, pues, lo que se escucha en estos videos. Y además, el gato también suena asustado. Yo sé que, por ejemplo, mis gatos son súper asustadizos. Y pues sí podría ser como de que, pues, el sonido se pues, sí asuste, asuste al gato y él lo hace correr. Pero ellos ya hasta se encierran. Y lo curioso es que cuando se va a fijar, eh, pues, la dueña de Totor, o sea, es que se dice en inglés pues qué es lo que hay o qué se escucha, nunca han encontrado nada, ni huellitas ni nada y los sonidos pues se escuchan bastante cerca así que pues qué les parece, si sí, para meterlos en contexto vamos a escuchar el primer video ahora lamentablemente estos videos tienen sonidos, bueno canciones más bien de fondo entonces más bien voy a tener que poner como que... O sea, el fragmento que solo es pura canción como distorsionado, cuando se escucha el sonido sí lo voy a poner en su sonido normal, así esperando que pues los derechos de autor no nos alcancen. Así que vamos con este video, que fue el primerito, creo que el que a mí me salió, porque tiene más de 22 millones de vistas. Vamos adelante con este caso. Pueden ver, la persona dice: Ese no es mi gato. Ahora, también los que somos dueños de gatos, sabemos que los gatos hacen ruidos extraños. Y así, cuando, por ejemplo, mi gato, cuando a veces se mete algún gato callejero o algo así al patio, y que mi gato el gordo, pues está viéndolo, sí hace como un gritito diferente. O sea, esto es como cuando pues les quieren echar bronca o no sé, o sea, como que sí gritan diferente. Pero dice, es que ese no es mi gato. O sea, lo que se escucha no es el gato. Y si sí, de repente se toma el gatillo así, todo asustado también, se sube a la cama porque no era él quien estaba haciendo pues, los ruidos que se escuchan. Y pues si se escuchan medio feo. Ahora ustedes pensarán que estos son los únicos sonidos y que sí, a lo mejor es un gato de la calle y pues que se metió ahí, pues no sé, porque huele comida o porque huele a otro gato y demás. ¿Y cómo explican los siguientes ruidos? Vamos a ir. It's not my cat. persona dueña del gato se la pasa diciendo, esos ruidos no los está haciendo mi gato Uno conoce a sus gatos, y a pesar de que algunos gatos no hacen los mismos ruidos, uno conoce qué ruidos hacen y qué no Entonces dice, ese no es mi gato, y esos ruidos ya ni siquiera son sonaban como a gato enojado Ya sonaba como un gruñido medio extraño Y digo, o sea, sí conozco muchos animales, no soy experta en animales, no soy bióloga ni nada pero no suena nada que yo haya escuchado. Si alguno de ustedes sabe, si algún animal grita así tan feo, pues díganme en los comentarios los estoy leyendo. Ahora, vean el siguiente video, por favor. Yo no sé cómo la persona que está ahí dormida no se despierta, Dios santo. A mí, yo creo que ya estaría yo en una ambulancia por el infarto que me hubiera dado de escuchar lo siguiente. también, por favor, vean, observen al gato. El gato también se empieza a poner nervioso y así como que... No sé si a tratar de escapar por la ventana porque tal vez están encerrados en el cuarto. O pues sí como que queriendo descubrir también qué es lo que está por fuera, que hace esos ruidos tan horribles. Que son diferentes al primer video que vimos y al segundo video que vimos. Esta es la tercera ronda de sonidos extraños que se escuchan en esta casa. Ahora, mi lógica dice... Que tal vez, pues sí son animales, ¿no? Que están por fuera y demás. Pues sí, digo, pues es una explicación lógica. No sé realmente si le estén tratando de dar como un giro a de que es algo dentro de su casa o algo así. El gato sí se nota nervioso, a lo mejor no tanto asustado, más bien un poco nervioso. Y al final pues las cámaras de grabación o de seguridad, lo que sea, se caen. Entonces, sí se escucha el sonido como que cerca, tal vez no dentro de su casa, pero sí muy cerca, como para que no se vea la sombra ahí de algún animal o demás. O sea, los coyotes, hacen... no creo, ¿verdad? El gato también corre, huye, eh, se trata de esconder, o sea, en bastantes ocasiones, y los ruidos son diferentes como si fueran de varios animales diferentes. Uh -huh. Lo curioso es cuando los sonidos, pues si tú tienes un patio, pues lo más común sería que pues, los sonidos vinieran del patio, ¿no? Porque pues por ahí se pueden filtrar y meter algún animal, pero de repente los sonidos cambian hacia eh, la ventana, hacia el techo, y los sonidos van cambiando. Entonces, ¿sí será un animal realmente? ¿Y qué animal hace tantos ruidos, tanta variedad de sonidos? Ahora, en este TikTok podemos ver cómo nos enseña lo que es la parte de afuera de su casa. Y si se fijan, pues, o sea, sí está bastante desolado, por lo cual, pues, sí puede aplicar a que sean puros animales salvajes. Pero, ¿cuáles? O sea, lo que dice ella, no he descubierto qué, qué animales son. Porque, pues, me asomo y no hay nada. Sigue esta persona, pues, subiendo sus videos normales, de, pues, de su gato normal, y sigue diciendo, pues, que los sonidos busca y no... No sabe, o sea, de qué animal son. No encuentra absolutamente nada. Vamos ahora con el cuarto sonido diferente. Y esto es entre grito de la llorona y... María José atropellada, no sé, adelante. <risa> Así que, pues ustedes, ¿qué opinan de este caso? Les digo, puede ser un coyote, porque sí hacen sonidos raros, pero no sé qué tanto. Los zorros también hacen sonidos raros. Ah, aquí lo curioso es que pues no nada más son gritos de animal, son como gruñidos, son como que vienen de diferentes partes Y les digo, a lo mejor este caso no precisamente sea paranormal, no precisamente es un demonio que está gritando ahí en su casa Pero a mí se me dio miedo, yo cuando lo vi en la noche digo sí así de ok Y más ese de que está así acostadilla, la perdona, eh, y los ruidos y el gato todo loco tratando de salirse por la ventana Y él bien dormido, yo ya de verdad yo estuviera mínimo... Dos metros bajo tierra de que ya me hubiera muerto del susto. Pero ustedes díganme eh, si les ha pasado algo así con sus gatos. Les digo, la gente que tenemos gatos sabemos que los gatos hacen mucho ruido, sobre todo en la noche. Son muy activos en la noche, hacen muchas cosas, muchos ruidos, brincan, son muy ocurrentes, hacen muchísimos ruidos diferentes. Pero ¿a qué punto? Al punto de que, bueno, a, además de que ella está viendo su gato... Suponiendo que es un gato que está en la parte de afuera Un puma, no sé Díganme ustedes en los comentarios Si han escuchado algo así de sonidos Y si sí, si, si, pues qué es Pero pues a mí me daría muchísimo miedo Y aparte se ve que la dueña de Totoro O el dueño eh, vive solo con, con el gato Entonces pues más miedo y bueno fantasmitas, esto ha sido el caso de hoy, se los quise traer porque a mí me da miedo y obviamente se los quise compartir porque pues gatos, fantasmas, sonidos obviamente es una buena combinación y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y recuerden que si tienen algún caso que ustedes me quieran decir que yo haga, pues que en la cajita de descripción hay dos correos uno que dice negocios, es, es exclusivamente para negocios y otro que dice eh, mail exclusivo para fantasmitas, ahí me pueden mandar toda la información que ustedes tengan sobre algún caso o su historia personal o demás, ok, los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente, recuerden la dinámica de Instagram suscribirse antes de que se vayan y pues bueno, eso ha sido todo, les mando muchos besos